En esta ocasión quiero hablarles de un autor y de dos de sus libros que personalmente han marcado mi trayectoria profesional y al que le estoy altamente agradecido. Me refiero a Clayton Christensen y a dos de sus obras más representativas. Una de ellas, El dilema de los innovadores, un auténtico bestseller con 15 años ya de vida, otra, más reciente, la solución de los innovadores. Christensen, podemos decir, que es el maestro de la innovación disruptiva o radical. En el primero de los libros, El dilema de los innovadores, Christensen plantea el dilema en las siguientes palabras. ¿Por qué las compañías descollantes que tienen sus antenas competitivas desplegadas que prestan suma atención a sus clientes e invierten agresivamente en nuevas tecnologías, pierden, aún así, su liderazgo en el mercado cuando deben afrontar cambios abruptos en la tecnología y en la estructura del mercado. Este dilema, Christensen lo plantea a lo largo del libro, con estudios de campo en diferentes empresas que va analizando, y haya el cimiento, el, lo que él denomina cimiento de este fracaso, o potencial fracaso, en tres hallazgos. El primero es que existe una distinción estratégicamente importante entre lo que él denomina tecnología sostenida y las tecnologías de punta o de ruptura. Un segundo hallazgo que realiza Christensen en su labor de campo es el de la determinación de que el ritmo del progreso tecnológico puede, y a menudo lo hace, adelantarse a las propias necesidades del mercado. Y el tercer hallazgo determinó que tanto los clientes como las estructuras financieras de las compañías exitosas influyen de manera importante y en general negativa en los tipos de inversiones que pueden resultar atractivas para las mismas. Estos tres hallazgos, Christensen, posteriormente a lo largo del libro, los va desglosando. Por ejemplo, en primer lugar indica, las empresas dependen de sus clientes e inversores para obtener sus recursos. Al depender de sus clientes e inversores, estos lo que quieren es más de lo que ya tienen, con lo cual no hacen caso de las nuevas tecnologías o las nuevas inno innovaciones rupturistas o disruptivas que pueden aparecer, lo cual obliga a la compañía a seguir haciendo lo que demandan sus inversores y sus clientes. Otro principio que señala Christensen es, los mercados pequeños no resuelven las necesidades de crecimiento de las empresas grandes, con lo cual cualquier innovación disruptiva que se focalice en mercados pequeños no va a ser interesante para los inversores y para los mercados actuales, no producirá ingresos en la compañía y por lo tanto la tendencia natural será a no contemplar este tipo de nuevos mercados emergentes. Un tercer principio es no se pueden analizar aquellos mercados que aún no existen es lo lógico en las innovaciones disruptivas o rupturistas, como son mercados difíciles de estudiar, a su vez será difícil explicar al accionista y a la propia dirección que son provechosos o son de futuro posible. Un principio número 4 dice, la provisión de tecnologías puede no ser igual que la demanda de mercado, es decir, que puede ver un gap, una diferencia entre lo que demanda el mercado en cuanto a nuevas tecnologías y lo que es la propia provisión de la empresa. En definitiva, plantea el dilema de que una organización perfectamente estructurada, perfectamente gestionada, puede llegar al fracaso como consecuencia de estos dilemas, cuando aparecen estas innovaciones disruptivas. Un libro, desde mi punto de vista Maravilloso que cualquier innovador debe tener en su biblioteca y estudiar. Y más recientemente, en el 2004, aparece la solución de los innovadores del mismo autor. Y en esta obra, el autor hace hincapié en lo que él denomina el imperativo del crecimiento, en sentido negativo. Dice textualmente, este libro trata de la creación de nuevo crecimiento en la empresa. El crecimiento es importante ya que las compañías generan un valor de accionista a través de un crecimiento rentable. Aún así existe una poderosa evidencia de que cuando el núcleo esencial del negocio de una compañía ha madurado, la persecución de nuevas plataformas para el crecimiento implica un riesgo abrumador. Y aquí es donde centra su labor de campo en este otro libro, La gran virtud de Christensen es que apoya eh, todos sus escritos con labores de campo y profundas. Se adelanta en lo que son ejemplos de compañías y productos derivados de lo que él denomina un desplazamiento. Cuando ya el núcleo de la organización ha llegado diríamos, a una saturación de crecimiento, lograr nuevos crecimientos, él propone que sea vía desplazamiento. En definitiva, recomendarles dos obras de primer magnitud de un autor, Clayton Christensen, que cuando grabo este vídeo, pues además está recuperando de una importante intervención quirúrgica. Mi más eh, sentido enhorabuena a este autor por sus libros que da tanto ayudan a los innovadores. Gracias.